Muy buenos días. Gracias, amigos de los medios de comunicación, por estar aquí acompañándonos. Hoy tenemos eh, un invitado, excepcional el canciller de Brasil, con quien hemos tenido una grata conversación. Tenemos eh, Brasil y Guatemala. Cuando uno más conversa sobre, sobre los problemas que tenemos, vemos que tenemos problemas en común, Compartimos problemas, compartimos retos y compartimos visiones conjuntas. Es muchísimo, son muchísimas las coincidencias eh, gratas que nos van a permitir poder trabajar y hermanar muchísimo más las relaciones entre Guatemala y Brasil de la que nos imaginamos. Tuvimos eh, oportunidad de poder conversar sobre la sobre los retos que enfrentamos como región en cuanto a fortalecer y luchar por los por mantener los principios democráticos en la región de lo cual coincidimos totalmente de hecho vamos hoy para Canadá a una reunión del grupo de Lima donde podremos ampliar muchísimo más de esa información al regreso tenemos eh, una una en común también una lucha por el cambio climático, ambos países somos pulmones en, en, en el continente y por lo tanto tenemos que unirnos todavía aún más con esfuerzos y compartir experiencias para luchar en contra del cambio climático y para poder generar desarrollo integral, integrar la recuperación de los bosques, las áreas protegidas con el desarrollo económico de las comunidades. Eh, nos manifiestan también, eh, el canciller de Brasil, el, eh, algunas eh, cooperaciones y apoyos importantes que estarán dando al país, para lo cual voy a dejar al canciller que, que les transmita y les comunique esa información. Muchas gracias, canciller. Eh, ha sido hoy un gran honor y está siendo, sigue siendo un, un honor y una alegría estar acá con el canciller Pedro Brolos y en Guatemala por, por primera vez, para eh, reanudar antes que todo la, la amistad entre Brasil y Guatemala y muy especialmente para trabajar a partir de visiones de mundo, de concepciones que eh, son, identificamos eso, muy convergentes entre nuestros dos gobiernos, ambos gobiernos que eh, son todavía jóvenes, con muchas ideas, mucho entusiasmo de, de cambio eh, y de transformación, eso se, se ve muy claramente. De manera que, antes que todo, eh, estamos muy entusiasmados de identificar una eh, coincidencia filosófica, digamos así, eh, en, eh, entre los dos países, entre la, las dos administraciones, lo que nos permitirá ir mucho más allá de lo que ya tenemos, muy importante, eh, en la cooperación y en las relaciones. Eh, en Brasil tenemos una prioridad absoluta en el combate a la criminalidad, combate al terrorismo, combate al narcotráfico, toda esa dimensión eh, y que desgraciadamente sigue afectando a toda la región. Eh, vemos muy claramente esa prioridad también acá eh, en Guatemala, así que esa dimensión estamos eh, enteramente dispuestos eh, a, a cooperar en el combate a, a, a toda esa dimensión de la criminalidad, que eh, también desgraciadamente está conectada con eh, regímenes totalitarios de la región, con el eh, régimen de, de, de Venezuela, por ejemplo, eh, y eh, lo que nos hace aún más determinados a seguir trabajando por eh, la restauración democrática en Venezuela. Viajaremos eh, juntos para esa importante reunión del Grupo de Lima eh, en, eh, en Ottawa, una, uh, un espacio donde Guatemala y Brasil han, sido, han estado eh, seguramente entre los países más uh, actuantes y más determinados. Uh, son inmensas las posibilidades de, de cooperación. Uh, hablamos de algunas de ellas, vamos a desarrollarlas. Uh, quedamos de empezar a implementar nuevos proyectos todavía ese año. Uh, vamos a identificar uh, áreas como la de la parte social, la, los programas sociales. Uh, con una dimensión también de creación de empleo, de oportunidad concreta. Es algo que eh, Brasil hoy trabaja muy claramente, de seguir con una atención especial a lo, los más eh, vulnerables, pero al mismo tiempo creando eh, una, una oportunidad eh, renovada de, eh, de empleo, de eh, desarrollo económico. Entonces, eh, vemos muy conectadas esas dos eh, dimensiones. Eh, queremos trabajar en nuevos acuerdos, nuevos, eh, nuevas iniciativas de inversiones, de comercio, eh, identificar nuevas posibilidades en lo que tenemos en común, identificar eh, posibilidades que se están abriendo en la, la bioenergía, por ejemplo, los biocombustibles, eh, la, la cooperación eh, eh, con grandes productores de café, la eh, posibilidad de un nuevo acuerdo de eh, promoción de inversiones. O sea, eh, desarrollando toda la, la infinita posibilidad que, que tenemos. Eh, estamos eh, en un momento de, de crear, de introducir iniciativas, de introducir ideas, eh, lo identificamos muy, muy claramente hoy, y a partir de ahí tendremos, estoy seguro muy pronto, iniciativas concretas que van a aumentar el comercio, van a aumentar los intercambios económicos, van a crear oportunidad para la gente eh, en ambos países, Uh, queremos compartir experiencias que tenemos en, en muchas áreas, en tecnología agrícola, por ejemplo, uh, queremos conocer más las oportunidades acá en, en, en Guatemala y, y recíprocamente. Uh, así que coincidimos uh, en los valores, coincidimos en los intereses y esos valores e intereses se eh, reforzarán mutuamente, estamos seguros. Muchas gracias. Muchas gracias, eh, canciller. Ernesto Enrique Fraga, es eh, importante mencionar que la última visita de un canciller brasileño a Guatemala fue el 17 de mayo del 2004 así que tenemos sí. el, el gusto y el honor de que este año y a inicios de este gobierno poder contar con la visita del excelentísimo canciller de Brasil a nuestro país. Estamos abiertos a preguntas Buenos días, Canciller. Cindy Espina, el periódico. Um, me gustaría saber si Guatemala ya decidió cómo se, a favor de quién será su voto en las elecciones a secretario general en la OEA. Y bueno, si pues esta reunión del Grupo de Lima pues definirá un poco pues, por, por quién, si es por el candidato peruano o si sigue por… si se apoya la reelección del señor Almagro. No sé si pues Guatemala ya tiene por quién votará eh, en marzo. Gracias, Cindy. Eh, nosotros, esta reunión del Grupo de Lima no es para, para unir esfuerzos para votar por un candidato, es para unir esfuerzos para conocer posiciones y discutir sobre las posiciones de seguridad regional. Nosotros, eh, como le comentaba hace, hace poco, seguimos todavía en el esfuerzo de la evaluación, ya tuvimos reuniones con los tres candidatos a la OEA y eh, esperamos después de estos ejercicios poder ya reunirnos con el presidente Yamatei y poder eh, tomar una decisión para hacerla pública. Eh, buenos días al canciller Pedro Brolo. Eh, ¿Qué postura lleva Guatemala para el caso de Venezuela, ya que mañana se reunirán en, en Canadá, según lo indicaron? Y para el canciller Araujo, eh, menciona la posibilidad de eh, un acuerdo de, de inversiones con Guatemala, si nos pudiera contar más al respecto y si hay posibilidades de algún tipo de acuerdo comerciales que traigan ustedes para el país. Gracias. Sí, muchas gracias. Eh, sí, eh, estamos con una política muy clara, muy fuerte en Brasil, de apertura económica, de reconexión, con reinserción eh, en los flujos económicos internacionales. Brasil ha estado a, aislado durante mucho tiempo, eh, ha estado eh, con una economía estagnada, con una economía eh, que se creía eh, demasiado cerrada. Estamos cambiando todo eso y. Eh, Parte de ese esfuerzo es crear oportunidades con eh, parceros como Guatemala. Identificamos que hay oportunidades inmensas. Eh, una de las ideas de concretar eso es a través de un acuerdo de inversiones que facilite las inversiones eh, recíprocas. Eh, eh, con un eh, acuerdo habría mucho más eh, atractividad, nos parece, y para oportunidades que ya existen, pero que se eh, ganarían una una visibilidad eh, más grande. Mencionamos ya un par de, de temas donde eso podría ser el caso, eh, todo lo que es el, el agro en general y especialmente la, los biocombustibles, por ejemplo, eh, donde Brasil tiene una capacidad de inversión eh, muy clara. Eh, y, y también la dimensión comercial. Eh, estamos eh, enteramente eh, interesados en desarrollar un, un acuerdo con Guatemala, sea Brasil-Guatemala, sea Mercosur-Guatemala, dependiendo del formato que pudiera eh, tener. Eh, quedamos en la reunión de explorar eso. Vamos a eh, producir, en el caso de Brasil, unas ideas más concretas de formatos posibles de, de un acuerdo para eh, proponerlas, para enviarlas y, y seguir adelante. Eh, el sector privado, productivo brasileño está extremadamente interesado eh, en, esa, eh, en la conexión guatemala queremos también de examinar la posibilidad de una misión de nuestra agencia de promoción de inversiones y exportaciones a, a guatemala con, eh, con eh, em, empresas específicas para identificar las oportunidades acá así que hay toda una agenda eh, de, de presencia y de, y de conexión comercial y de inversiones que nos eh, entusiasma mucho definitivamente y como se lo mencioné a ah, al canciller Fraga Araujo. Nosotros en eh, este gobierno, el gobierno del presidente Alejandro Yamatei, está enfocándose mucho en la atracción de inversión extranjera, para lo cual es más que bienvenida la inversión brasileña. Dentro de las ex, eh, experiencias que tienen importantes en el tema de energía eh, renovable, va a ser importantísimo, porque además pegaría mucho con, con nuestra lucha contra el cambio climático, y, y podría fortalecernos aún más la posición para el incremento de nuestra posición económica en el país. En cuanto a la posición de Venezuela, no, no, hay, no hay mejor demostración que lo que ya hemos hecho con respecto al régimen de Maduro. Nosotros reconocemos a, al presidente encargado, a Guaidó, eh, Fuimos a Caracas con el presidente eh, el, el electo en ese entonces a visitarlo. Se nos negó el ingreso a poder visitar al presidente Guaidó como una demostración de la poca accesibilidad y libertad y democracia que existe en ese país. Nosotros, ya por órdenes del presidente Yamatei retiramos a nuestro último funcionario diplomático de nuestra embajada, por lo que suspendimos relaciones diplomáticas con el régimen de, de Maduro y urgimos obviamente bajo las, eh, las ópticas y visión que tenemos, que compartimos una posición bastante clara también con Brasil, en que necesitamos eh, exhortar a todos los países para que se den elecciones libres cuanto antes en Venezuela. Es importante que no se sigan dando las condiciones eh, políticas que se han violentado las libertades democráticas y ciudadanas en ese país y por lo tanto creo que nosotros que estamos recibiendo un influjo negativo de parte del régimen de Maduro podamos concentrar esfuerzos para, para que se fije una posición bastante más firme de parte de otros países como de, también de la Unión Europea. ¿Una última interrogante? No sé, sí, pero... Miren, nosotros, esta, esta no viene al caso en el sentido, pero se la voy a responder rápidamente. Nosotros con Venezuela no tenemos nada en común ahorita, no compartimos ni la visión política, ni ideológica, ni las restricciones comerciales que se están dando. Nosotros tenemos una posición bastante clara con el régimen de Maduro. Ahora, en el tema de Nicaragua, es comparar peras y manzanas. ¿Por qué? Porque Nicaragua es parte del SICA, Nicaragua tiene una libertad económica, Guatemala tiene inversión, en empresas muy importantes en, en Nicaragua y no se ha restringido la movilidad ni la, ni la libertad comercial y económica que se tiene. Para nosotros la relación comercial y económica con Nicaragua es importante y es importante que Nicaragua garantice la certeza y la protección de inversiones guatemaltecas en ese país. Muchísimas gracias. Gracias, señores de los medios, por acompañarnos. Eh, ah, disculpe, señor embajador, por favor. Gracias, perdón. Solamente para agregar un par de palabras sobre Venezuela. Y es muy importante decirlo porque Brasil tiene una experiencia muy directa con la situación de Venezuela. Tenemos 2.000 kilómetros de, de frontera. Uh, la situación de los uh, migrantes y refugiados. Ya han salido de Venezuela como casi 20% de la población de Venezuela. Eso no tiene precedentes eh, quizás en el mundo. En nuestra región, en nuestro continente, seguramente nada parecido. Eh, no porque haya habido una catástrofe natural o una guerra no porque hay un régimen que ha deliberadamente expulsado creado hambre creado miseria para su población y eh, ha producido ese éxodo eh, y eh, de manera que vemos la urgencia de manera muy directa de un cambio democrático la solución para la crisis eh, humanitaria de lo que afecta tanto a venezolanos, que ya los acogemos como 200.000 en, en Brasil, de la mejor manera que pudimos, con toda solidaridad, pero la solución es la vuelta de, de la democracia a Venezuela. Eh, y al mismo tiempo, volviendo al tema del combate al crimen a, y al terrorismo, a, al narcotráfico, eh, es un régimen que no es eh, el autoritarismo clásico, digamos, es un régimen que está completamente simbiótico con actividades criminales. Eh, de manera que hay que tratarlo como tal, un régimen que ha expulsado al 20% de su población y que tiene una eh, esencia eh, criminal por su conexión con el, con el tráfico y otros otro géneros de, de criminalidad. Así que eh, llevamos, Brasil lleva siempre eso al Grupo de Lima y esperamos mucho el, el apoyo de países que comprenden la gravedad de la situación como eh, Guatemala eh, ha expresado. Um, esperamos llevar esa, esa urgencia y esa, eh, esa percepción de un, una realidad completamente distinta de otros momentos de, de cambio democrático. Es algo absolutamente particular y que requiere eh, una acción eh, diplomática mucho más intensa, una presión, eh, y confiamos que eso va a resultar, que vamos a reencontrar eh, el camino de democracia en, en Venezuela con los venezolanos, por supuesto, y eso creará un nuevo momento para toda América Latina. Eh, la posibilidad de, de prosperidad, las oportunidades de, de crecimiento para la región son enormes y la ausencia de uh, democracia, uh, el carácter dictatorial nocivo del régimen venezolano. Es uno de, la, de los grandes uh, obstáculos a que, esa, a que lleguemos a esa uh, Latinoamérica próspera y libre, de manera que es un desafío para toda la región y Brasil lo toma muy, muy uh, determinadamente. Gracias.